Buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, eh, martes 12 de marzo del 2019. Hoy nació Cassandra Damirón Francis, un Qué día bien. como hoy. Gracias Recordar. a Dios por estas primeras horas, gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Esto es de mañana... Aquí tenemos todas las incidencias nacionales e internacionales, locales, análisis, entrevistas. Hoy vamos a tener al ingeniero Julio Lizardo, quien estará hablándonos de sus aspiraciones a la Alcaldía de San Francisco de Macorís y también temas interesantes como las olas de atracos que están rondando la universidad aquí en San Francisco. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole... Todo lo acontecido en este mundo globalizado. De inmediato, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos, buenos días, días Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones, que a diario la necesitamos. Se nos va la, la guagua, como dice, sí. por cualquier situación. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos brindan en permitirnos entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 a este su programa de mañana y por el canal 10 de Telenor. Un saludo grande para mucha gente que nos ve y nos saluda y nos dice que este es su programa número uno de las mañanas.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 y en diferido para gran parte de Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy los vientos del noreste estarán interactuando, trayendo algunos campos nubosos, por lo que se pueden ocurrir algunos chubascos locales en la zona nordeste, sureste, cordillera central, Gran Santo Domingo. No obstante, la mayoría de nuestro territorio nacional estará sin posibilidades de lluvia, suelo, cielo claro. Las temperaturas estarán ligeramente calurosas en la zona urbana durante el día, tornándose agradable en la noche, en la madrugada y en las primeras horas de la mañana, especialmente en los sistemas montañosos de nuestra geografía nacional. Temperatura agradable y fresca a partir de... De la noche en nuestro territorio Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMET. Bueno, gracias Fulvio Con esta información nos permite Estar al tanto de cómo se va a ir comportando el clima Anoche llovió mucho aquí su Cayó su chubasquito Correcto, aunque amanecimos mojados y la otra parte es que hace falta que llueva eh, porque la sequía es una realidad y el uso del agua debe de tener hoy, hoy, los dominicanos, tomarlo en serio. El carro debe quedarse un poco más tiempo eh, en las condiciones de... Sin lavar. Sin lavar. Eh, en la casa, la ropa procurar lavar en la máquina del, con el mayor la mayor cantidad y así reducir el consumo del agua, que no va a hacer falta. Eso es una realidad. Están casi todas las presas por debajo de sus niveles mínimos. Entonces, si no llueve, no hay reserva. Así es. Y por eso es que debemos de atender esto en razón de la importancia que da fulvio sobre el clima ahora debiera de llover un poquito más chubasquito un Chubasco. poquito más bien francis en nuestro país continuamente se vienen registrando olas de atracos en diferentes sectores de la sociedad mm. en diferentes urbanizaciones barrios periféricos pero atracos también en las universidades Atraco también cerca de lugares que son totalmente eh, transitados en hora del día y que tienen supuesta vigilancia, también se, se están dando. Y las, horas, y las olas de atraco no discriminan, no dicen quién es, no le preguntan si es blanco, si es feo, si es bonito, donde quiera atracan. Y continuamente esos sectores, los sectores viven eh, llamando a la Policía Nacional que haga más vigilancia. Eso se, se ve constante, diario, una ola de atracos diario que tienen en a la población. Y ahora, pues, les ha tocado al recinto OAS San Francisco de Macorís. Se denuncia una ola de atracos en la parte frontal de la universidad, así como usted lo escucha, en la parte frontal de la universidad una ola de atracos, especialmente eh, los fines de semanas frente a la universidad, atracando a los estudiantes, atracadores que, pasan, que se pasan por estudiantes, atracadores que se confunden ahí con ellos y están atracando a diestra y siniestra todo el que pueden atracar en esa zona. Una zona que debe de estar vigilada, una zona que tiene que dar por lo menos un mínimo de seguridad y que es la vía de tránsito más concurrida aquí en San Francisco de Macorís, una vía de salida hacia la parte eh, de la demás provincia, María Trinidad Sánchez y Samaná y Bajo Yuna y también conecta con el norte, con la costa y también desde allá hacia acá hacia acá, hacia el norte, viene también mucho tránsito. Sin embargo, registrarse estos niveles de olas de atracos ha llamado entonces la atención al director de la UAS, Recinto San Francisco Macorís, y él dice que hace falta, que es causa, eh, cómo puede ser que hayan tantos atracos en frente al mismo centro y... Las declaraciones de Miguel Medina a la vez muestran una preocupación y también los estudiantes se unen a ella y también la población por la ola de atracos que ahí se están haciendo, que pone en peligro la vida de los estudiantes, la vida de los que van ahí, de los profesores, maestros, de los que trabajan ahí, a todos. Vamos a escuchar las declaraciones de Miguel Medina, director UAS San Francisco de Macorís. Ciertamente han ocurrido varios hechos, principalmente en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde delincuentes han hecho atracos y se han reportado también atracos dentro del propio recinto, muy próximo a la puerta principal. El primer problema que tenemos, y estamos en vía de resolverlo, es la escasez de personal, el personal de seguridad en el recinto es insuficiente, la rectora tiene la solicitud ya de varias personas que vendrían a reforzar el personal de seguridad, las cámaras de vigilancia se está haciendo, las cámaras de vigilancia se, se está haciendo un rediseño interesante que el propio director admite la es consciente y admite la, los hechos que se le han producido en el entorno y hasta en hasta el centro pero hay un, un sentir social y nuestro cómo operan a sus anchas estos atracadores que yo he llegado a decir que la asociación de atracadores está muy activa Sí. y que la autoridad sabe quiénes son en lo, más, en lo más peligroso. Eso es lo más penoso. Y penoso. Saben hasta el modo operandi, cómo operan, al punto que tú puedes ir a hacer una denuncia contra un individuo y el propio policía que te está recibiendo la denuncia dice no, no. Ese no, ese no hace eso. Lo, ese no opera así. Lo conocen todo. Óyeme, te lo aseguro. Ese no opera así. Es decir, que tienen características, modo de operar, muy bien claro y definido. Pero la economía del robo que aquí se da en atracos que aquí se dan en San Francisco. Está involucrada parte de esos cuerpos que debieran de estar persiguiéndolo. Se benefician de esos atracadores. Ojo, no la institución, no la policía, no el general. Hay miembros de esos que tienen vínculos y saben cómo operan y dónde operan y qué reciben cada vez que hacen un, un acto de esta naturaleza. Y ellos se van trasladando, Francis. Primero eh, una denuncia en los Piantini, mucha denuncia, ola de atraco. Ahora en la universidad, luego se van a Capedro. Es la zona, van esos que atracan por ahí, es la misma zona de operación de unos y otros. Los de los Piantini son los mismos de la de la UAS. Pero Lo se, que pasa es que es el radio. Se van trasladando también a diferentes... Puntos. Bueno. Ponen, se, como ellos dicen, ponen, ponen caliente... Se, está, se están enfriando en, en, pon, la, en, eh, en, en la piantina ahora. Ellos ponen caliente en un punto de la ciudad y después que están muy calientes, entonces se, se trasladan a otro. Entonces, cuando uno escucha al director, le da grima, porque en cierto modo la academia está siendo atacada sensiblemente por este flagelo del atraco y de los des, eh, delincuentes Pero, Dios quiera que haya una respuesta no del recinto porque se supone que la autoridad garantiza la seguridad ciudadana porque el recinto aunque tiene la obligación de resolverlo con sus propios medios en la medida de la posibilidad no podemos quitarle ni dejar que siga esta realidad no exigiendo a la autoridad que garantice mínimamente la seguridad del entorno del recinto, de los estudiantes y de la sociedad circundante de esa zona Respecto a esos delincuentes Ahora Francis, la universidad debe de tener un protocolo Que responda ante situaciones de emergencia Y ahora mismo a lo que dice nuestro amigo Miguel Medina Director de UAS Recinto San Francisco de Macorís Es para declarar el asunto de seguridad en ese recinto de emergencia Y poner en marcha entonces el protocolo de seguridad Que debe de haber en ese recinto Debe de tenerlo. Debiera. Debiera de tenerlo porque se trata de vidas humanas y son muchos. Pero, no, y de bienes materiales. Porque de bienes gracias materiales. a Dios, gracias a Dios los atracos o los atracadores desprenden cadenas, desprenden celulares o sac quitan celulares, roban carteras. Y crean pánico y crean. Tiene una secuela psicológica, fuerte, Crean pánico. Y de alteración y, de la salud. Correcto. Entonces, no es fácil y no sé hasta qué punto podría esto causar deserción, que deserten de la universidad jóvenes. O no sé hasta dónde ellos puedan superar los traumas que esto deja. Pero mira, mira cómo está la sociedad. En los últimos 12 años han muerto por causa de violencia, de asesinato y atraco y cosas de esas. 26.760 dominicanos, Francis. en los últimos 12 años. 26.760 dominicanos, eso parece una guerra. Eh, entonces, entonces, ¿tú sabes lo, lo que es interesante? Contrastar eso que tú dices con el saldo que ha dejado guerras por años y no llega a 20 mil. No, y no llega a 20 mil. Entonces. Guerras por años. Sí, y no llega a 20 mil. Yo estoy seguro que de esa ola de atracos que se están significando en ese recinto, ¿no? en las inmediaciones, tal vez llega un 10% en querella a la Policía Nacional. Tal vez. Yo he oído. Tal vez. Yo he, yo he conocido. Llega un 10% a la Policía Nacional. Yo he conocido personas que me han asegurado y han hecho relatos que llevan cinco atracos. Sí, una sola persona. Y otras persona. siete y ocho. Sí, sí, sí, sí. Y aquí vimos en un sondeo sobre seguridad de que ya le han quitado seis motores. A uno solo. Es decir, ese ha creado una convivencia al estilo que Dios nos acompañe, Como que no se tiene pues a quien acudir. Ese no le está afectando, sino lo, que lo, lo grave de, sabe que él compre el motor de nuevo. Lo grave de esto, Francis, es que no se tiene a quien acudir. Entonces, no hay una esperanza de que esto se pueda cambiar. ¿Cómo es posible que en 12 años hayan muerto en las calles dominicanas por asesinato 26.760 dominicanos? Y también... ¿Cómo es posible que recinto como la UAS hoy se estén quejando por olas de atracos en sus inmediaciones, al frente y adentro también? ¿Cómo es posible? ¿En qué sociedad es que estamos viviendo? ¿A dónde se ha ido la responsabilidad gubernamental, la responsabilidad de Estado, de ese artículo de, de la Constitución, de darle seguridad a los dominicanos seguridad ciudadana a dónde se ha ido qué ha pasado y esa cúpula que nos sigue gobernando con, callada y simplemente interesadas en sus cosas personales y dejando de lado lo que bueno, es el país lo que callada arenas. callada en tiempos pero hablando cada vez que quieren confundir y, al pueblo y alterando y se y se despachan con números alterados, pero también con reducciones y entusiasmo, haciéndole entender a la sociedad que ellos están tranquilos porque la delincuencia ha reducido y la, y la, y la violencia ha reducido en el país. Pues no, pues no, está más que convencida la sociedad de que estamos atacados por una ola delincuencial en el país. Y no escapamos los franco macoristas. Yo, yo me atrevo a decir, Francis, a una familia, a una familia que llame, que no haya sido atracado ningún miembro de su familia, una familia que salga y diga, Nue nuestra familia, ningún miembro ha sido atracado, una familia que llame, una, a ver si no nos ha tocado a todos. A todos. Has tocado la puerta de todos. Esta, esta, esto que estamos viviendo Esta falta de seguridad Y las inversiones que ha tenido que hacer El ciudadano dominicano Para autoasegurarse Son Extraordinariamente Mayúsculas Cuando usted suma que usted tiene que comprar hierro Para convertir su casa En, en una, una cárcel en una, en una fortaleza Que usted tiene que comprar alarma Que usted tiene que comprar cámara Que usted tiene que comprar protección privada Óigame, cuando usted suma todo eso y lo suma por la familia dominicana, pasan de 100 mil millones de pesos la inversión que ha tenido que hacer el, en, el, el mismo pueblo en asuntos de seguridad. Y así también nos ha costado la libertad de transitar libremente. De, es por eso que nosotros los padres, cómo, cuando los, nuestros hijos van a la universidad, cómo, estamos asustados esperando que lleguen. Tú sabes cómo es que estamos ahora. Hierro por fuera y por dentro. Claro. Pero no es para evitarlo. Es para que se le haga un poquito más, más incómodo. Más difícil, más difícil. Mira. Porque lo hacen. Los muchachos... Los Hierro mu por fuera y por dentro. Re reforzado adentro. Los jóvenes eh, eh, se alteran a veces con nosotros los padres y nos dicen, no nos llamen tanto. Eh, eh, eh, ¿Por qué? No, es que uno tiene que estar pendiente. Entonces, a mí. Es un miedo terrible <ríe> que nosotros como padres tenemos. No. Por ejemplo, el más pequeño mío, cruzando a hacer deporte al estadio, bueno, atracado, con, con armas blancas. El otro, eh, eh, saliendo de la universidad en la capital, atracado también. Y el mayor también atracado en, cercano al Darío Contreras. Entonces, eh, uno vive asustado como padre. Correcto. Y a veces uno le dice a los hijos, comprendan lo que estamos viviendo, entiendan. Y simplemente, pues, eh, faciliten. Eh, la seguridad y faciliten también que nosotros como padres nos sintamos tranquilos si usted está con otro amigo amiga, si está en algún lugar y simplemente uno se siente mejor ¿por qué? ¿Por qué? porque a como estamos viviendo en esta sociedad con la responsabilidad de padre pues uno se altera y quiere tener eh, a los hijos seguros, a los familiares seguros entonces señores hacemos un llamado al, a, al pueblo dominicano Primero a la policía nacional Que tiene que poner vigilancia En esos lugares Especialmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís Y también En la, en la, en, en la ciudad En la ciudad Y también el mismo recinto Debe de eh, declarar Emergencia de seguridad en el mismo recinto Para hacer entonces eh, eh, Llevar a cabo el protocolo de esa emergencia de seguridad y darse auto más seguridad a ellos mismos. Esta situación que estamos viviendo, tenemos que cambiarlo. Nosotros no podemos seguir así de indiferente. Ya esa cúpula que nos está gobernando a ellos no les interesa nada de esto, porque se quedan callados, no dicen nada, no hay planes, no hay planes. Esa es la verdadera razón. LIR comercial. En LIR comercial te la ponemos fácil. Lo que tú estás buscando para tu hogar, todo lo consigue para tu familia y ella se hace sentir bien. ¿Qué les hace falta en la casa? Búsquelo en L&R Comercial. Mejor precio, variedad de artículos, comodidad. Se las llevamos sin complicaciones a su hogar. No hay esas complicaciones de tantos papeleo. La cuota se arregla entre nosotros. Usted se pone cómodo a 24 meses como la puede pagar sin inicial. En LIR Comercial, donde todos califican. Y agradecer a los amables televidentes que ya nos visitan a través del WhatsApp y que están viendo el programa como Yanni en Arenoso. Buenos días, mis amores. Que Dios los bendiga cuando no le escribes por falta de internet, pero no me pierdo su programa día tras día. Es Yanni de Arenoso, lo admiro mucho. Gracias, Yanni. Sabemos que eres fiel a nuestro espacio. Ingeniero Ángel eh, Rojas nos envía una foto. Esa es una falta de respeto al peatón. Eso es la, en la Javiela. Ay, Dios mío, qué realidad estamos viviendo con el planeamiento urbano de antaño del ayuntamiento, sin acera. Es cierto, sin acera. es un atropello. Tienes razón, ingeniero. ¿Qué, qué, ¿Qué falta tan grave hemos cometido dejar acumular todas estas situaciones de construcciones irregulares en la ciudad? Telenor te invita a sumarte a la Semana Saludable desde este lunes 18 hasta el domingo 24 de marzo. Siete días de informaciones, orientaciones sobre estilo de vida saludables finalizando el domingo 24 con la ruta saludable Treatway, 8 kilómetros para corredores, 12 kilómetros para bicicletas y 4 kilómetros para caminata, partiendo a las 9 de la mañana desde el Parque José Francisco Peña Gómez, frente a Telenor, hacia el Club Mayorista, donde tendremos de todo un, festiga, un festival deportivo con aeróbicos, Zumba, voleibol, baloncesto, entre otros. Además, rifas, regalos y mucho más. Semana saludable para tu salud. Y recuerda, tu salud depende de ti. Un evento de Telenor. Bueno, gracias, Fulvio. Y vamos a una pausa y regresamos en breve con más contenido desde mañana. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saben ustedes que llegamos a través del canal 10 de Telenor y esto para nosotros cada día nos satisface el número de personas que nos reportan su sintonía y sobre todo que le gusta nuestro espacio y el contenido que siempre le tenemos acostumbrado aquí en De Mañana. Fulvio, hay muchas de estas situaciones que por las cuales pasa el ciudadano. Hablando del tema seguridad... Que muchas veces no alcanzan el interés de denunciarlo. No, la mayoría no lo, no lo denuncia. prefieren dejarlo así. Uh -huh. Cambian modo de, de comportamiento, modo de vida, porque de hecho lo dejan sujeto a ese drama y, lo, y la y y dura su tiempo, pero no van a la autoridad a denunciarlo. No tienen confianza. Y es una especie de respuesta de que tú, autoridad, yo no confío en ti. Así es. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Porque no es la institución, vuelvo y repito. Son los actores que debieran de estar cumpliendo. Y hay muchas muestras de incumplimiento. Sí.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 Aquí ustedes, presente, ustedes, adiós las gracias. Y yo desesperado esperándote. Y los veo indignados por muchos problemas sociales, sí. muchas problemáticas, eh, que, que nos es. perturban a nosotros. Caramba, ¿cuándo será que todo será color de rosa? Sí. Oh Dios. Miren, vamos inmediatamente a las noticias y comenzamos a nivel internacional. Declaran... Alarma en Venezuela tras apagón La asamblea nacional venezolana declaró ayer alarma nacional Y convocó a manifestaciones para hoy Al cumplirse el quinto día Del peor apagón de la historia del país Con una población desesperada Ahí está Guaidó Veamos no hay normalidad en Venezuela. Y no vamos a ser nosotros los que permitamos que se normalice una tragedia como esta. Por eso este decreto de estado de alarma, de emergencia nacional. No hay normalidad en Venezuela. No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela. La situación empeora cada vez más en ese país señores esa lucha por el poder y que ha mantenido el frente ahí la oposición Caramba. proponen la donación obligatoria de órganos de los criminales abatidos en Brasil el congresista brasileño Daniel Silveira propuso un proyecto humanitario y compensatario para responder a la demanda de trasplantes que prevé la donación obligatoria de los órganos de los criminales abatidos. Por otra parte, la iniciativa fue tachada por sus opositores de Inhumana, ya que podría provocar que la gente contrate a la policía para matar a delincuentes intencionalmente. Adelante. Entendemos que es un proyecto que no puede avanzar y debe ser frenado en la Comisión de Constitución y Justicia, porque va contra los principios constitucionales y los valores del país. Atenta contra el principio de la dignidad y la inviolabilidad de la privacidad, del respeto a las familias y al fallecido. Solo pueden decidir sobre la donación de órganos la propia persona en vida o algún familiar después de su muerte. No puede el Estado decidir sobre esta donación, ni siquiera en el caso de personas que han muerto en manos de la policía. En Brasil, muchos enfrentamientos entre agentes y criminales son forzados. Bueno, ahí está, señores. Así que, vamos a ver, le seguiremos dando seguimiento a esto. Miren, vamos a ver entonces, el senador de ASUA pide la reelección del presidente Danilo Medina. En un acto de legisladores, alcaldes y altos dirigentes del PLD en Asua, el senador Rafael Calderón manifestó públicamente estar de acuerdo con la reelección presidencial. Así que ahí está, señores. Vemos imágenes de lo que fue este acto donde Rafael Calderón, recuerden ustedes que Calderón fue PRDista en algún momento, Ahora este hombre pide la reelección presidencial en un acto público. Ahí vemos las imágenes que nos llegan. Miren, legisladores reaccionan ante posición reeleccionista de senador de ASUA. Adelante. Por aquí, por este Congreso, eso no pasa nada. ...bajo ninguna circunstancia, porque es que no les dan los números. Más del 60% del pueblo dominicano está de acuerdo con que Danilo complete la obra... Eh, ...con cuatro años más de gestión. Una exposición de músculos que ha hecho senador, que no tiene nada que ver en el PLD... ...porque llegó del PRD como un entrepartido, por un cargo se le dio a senador de la provincia. Yo sabía que se había modificado la constitución, porque se reelige el que está en la posición... Y el que está en la posición tiene un impedimento constitucional. Y que de ese tipo de voces, que tienen experiencia divisionistas, que no nos llevemos. Porque Calderón es un divisionista y la muestra está que dividió junto a Hipólito el PRD. Si ellos no se entienden, entonces debemos llevar a poder una gente que se puede entender con el país mejor que ellos. Bueno, ahí está uno de los legisladores al momento de recordar la división del PRD y según él, producto de Hipólito y el mismo Rafael Calderón Miren, entrando ya con las noticias En el ámbito local, regional Vamos a las Guasumas Comunidad de aquí de San Francisco de Macorís Donde por allá un grupo de hombres y mujeres Han invadido unos terrenos Ahí está Ya están dentro de esos terrenos Como vemos en las imágenes Han comenzado a dividir Utilizando soga eh, Instalando ahí algunos palos y dividiendo los solares. Vamos a ver entonces, eso es en las Guasumas. Escuchemos. Invadimos allá arriba y ahora estamos buscando para acá porque dijeron que esto no tiene título aquí. ¿No tiene título entonces? ¿Quién le dijo a ustedes que no tiene título? Eh, la gente. Entonces para allá están está invadiendo, mira lo para allá como está. Ya, ¿Cuántas familias ya han entrado ahí? Mam? Bueno, ya, ya está todo cogido, mira porque está por ahí. Estos terrenos tienen problemas y no tienen título. ¿No tienen título entonces? No. ¿Quién ha informado eso a ustedes? La familia del dueño. ¿La familia del dueño? Claro, que están quién? metidos aquí en la tierra también. Ah, sí. ¿Y quién se supone que es el dueño? ¿Eh? Uno que está en Nueva York. ¿Cómo ¿Presa? se llama él? Eh, yo... No le sé decir bien el nombre, pero... ¿Qué para... cantidad de terreno hay aquí más o menos? No le sé decir. Lo que sí le sé decir que habemos más de 500 padres de familia que estamos metidos aquí atrás de un y cada quien. Y si te presentan título original, inmediatamente no salgamos. ¿Verdad? ¿Y usted sabe que yo soy una mujer que vivo fregando, y pelando plata. No es justo que Dios me dé donde yo viví. Y si aquí hay título no vamos. pero si no hay todos no Ahí vemos las imágenes de estas personas que ya han ocupado, han invadido esos terrenos en la comunidad de Las Cuásumas para ubicarle a las personas que quieren saber dónde es esto. Esto es próximo, en el mismo frente de la estación de combustible que está allá en la comunidad de Las Cuásumas. En el frente ahí... De la, de la estación de combustible, ahí es que estas personas han invadido esos terrenos. Dice que solo van a salir si le presentan títulos originales. Miren, hieren hombre apuñalada en medio de juego de dominó. Esto fue en La Peña. Se trata de Norberto Rojas, herido de puñalada en medio de un juego de dominó. Veamos. No, no, no, me no. de yo, yo estaba anotando. El padrato mío estaba contrario de que me pinchó jugando. Entonces él me dijo que lo pusiera 30 tantos escondidos de más para que pasara la mano. Yo le dije que no podía porque era el padrato mío que estaba ahí. Entonces dice incomodó, yo me paré, le dejé la nota y voy saliendo para afuera. Y ahí por detrás voy y me atacó. ¿Cómo se llama él? Samuel Polanco. Samuel Polanco, ¿dónde vive él? Allá mismo en el campo, en Mazaguay. Inmediatamente él hizo eso, ¿qué, qué pasó? No, yo, yo no fui muy bollo, yo, o sea, para defenderme. ¿Cuánta ¿Cuántas heridas te ¿Cuántas puñaladas? No, una sola. Una sola, una sola. ¿Y no. entonces dónde está él ahora? En el cuartel. Está preso. Ajá. ¿Ustedes habían tenido problemas en otra ocasión? No, no, así De palabra, pero así no. Bueno. No de gravedad. Ahí está el herido Norberto Rojas. Miren, una mujer denuncia... Hijo la golpea porque corrige a su nieto Esto en Pimentel, pero de por Dios Vamos a escuchar a Xiomara Rojas Denunciante de la agresión por parte de su hijo Oh Dios mío, adelante Fui yo que lo parí. Entonces él se piensa que yo soy hija de él Entonces anoche, anoche me arrastró Y, y me dio, hasta me tapó la boca para que yo no gritara. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque eh, eh, eh, yo tengo un nieto, un nieto que tiene 15 años, 15 años, entonces ese quiere hacer más hombre que uno. Entonces, yo quiero que quiero yo, yo, que ustedes me lo saquen. ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ti. Ya, ya, van tres veces que, que el nieto me lo hace. Entonces, eh, eh, eh, el hijo mío apoyando eso. Caramba, de ser así, miren, de ser cierta esta denuncia, yo creo que este muchacho debe de estar preso desde ya. Deben de buscarlo preso hoy y que responda, de por Dios, a su madre. Una señora que incluso, como vemos las imágenes, parece de una discapacidad ahí, ¿verdad?, problema para caminar, un problemita, y miren, no se puede, caramba, hijo, hijo de Dios, tú no eres hijo de Dios, caramba. Miren, una mujer, ya escuchamos sus declaraciones, inician operativo de licencia de conducir aquí en San Francisco de Macorís, interesantísima esta actividad, ¿de qué se trata? Adelante. Adelante. En inquietud para poder cumplir y ayudar a que cumplamos con la ley de tránsito, hemos puesto en marcha este operativo de licencia de conducir. Así es que es bueno que se documenten y vayan al banco de reserva, porque a veces tenemos ciertas multas y cosas que pueden evidenciar que no podemos entrar en este operativo.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 Este operativo está en la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad que está ubicada en el edificio del Instituto Agrario Dominicano, IAD. Eso queda frente al Estadio Julián Javier, es la institución que queda en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente. Y cualquier información usted puede llamarnos, que estamos aquí, tenemos teléfono local al 809-588-2118. Interesantísimo, ya ustedes escucharon Finalmente un hombre denuncia Robo de camioneta Ofrece recompensa por La información Así que Jaime Tomás Vargas Es el denunciante eh, Vamos a ver adelante Bueno a mí me Trajeron la coca, me la robaron Ahí en frente a Guilleri, eso fue ayer A las 7 y 20 por ahí y hasta ahora estamos atrás de eso. Ya yo puse la denuncia, aquí. estamos aquí. esperando a ver si están pistas. ¿Cómo es la, la, la camioneta? La guapa es Toyota, eh, de cabina y media, esa 4x4, color gris. Eh, en la pechera abajo está pintada de, de, de rojo. Eh, ¿A las personas que quizás tengan algún dato al respecto? Eh, bueno, me... pueden contactar con el 809-502-9232. Cualquier persona que ayude, pues, se les dará algo. ¿Tu número de nuevo? 809-502-9232. ¿Hay tu dirección? Eh, estamos ahí en la, primavera, en la ubicación primaveral, calle 7, casa número 2. Bueno, ahí está la información, así que ahí está el propietario de la camioneta corrijo y le repito el teléfono ¿verdad? es 809-502-0932 así es ¿verdad? acá el nombre que, el número que él acaba de decir bueno 809-502-9232 así sí 809-502-9232 para cualquier tipo de información, él dice que será recompensada la persona. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis y es tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un galón de agua que un, un galón de agua randilar. Es la número uno exquisita. Bendiciones. No hay tiempo para más. Hermanos del alma, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Mañana, si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí nueva vez. Francis Fulvio. Es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vlad, y gracias por tu parte noticiosa y desearte un feliz día hoy y contigo también saludar y darle la bienvenida. A nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? bien? Tu papá bien. va mejorando, gracias Muy a Dios. Bien, gracias a Dios. Nos alegramos mucho. Qué buenos bueno, días a ustedes, bueno. amables televidentes. Gracias por estar aquí con nosotros, como de costumbre. Hoy es día de San Gregorio de Niza, según la Iglesia Católica, y hoy cumple un aniversario más de nacimiento, Minerva Mirabal. La mariposa, Minerva. la principal de las tres, la más luchadora, símbolos, sí, símbolos de resistencia sobre todo y de dignidad y de respeto sobre todo y por la muerte de ellas a manos del tirano Rafael Leonidas, Trujillo, se ha dedicado el Día de la No Violencia contra la Mujer a nivel internacional el 25 de noviembre. Un día como hoy, pero en 1926 nace Minerva Mirabal. Bueno... Muchas noticias importantes. Muchas sí. noticias, Francis. Eh, bueno, mira, en la parte internacional, una medida de Estado de forma directa que afecta las relaciones o la asistencia venezolana a Cuba por el gobierno de transición o el gobierno, o el, goberna, o el presidente Guaidó. No es así del oficial partido y gobierno de Maduro, que tiene unas relaciones de asistencialismo a favor de Cuba, es una asistencia. Guaidó dice, no más petróleo para Cuba, no más despendio de la riqueza de los venezolanos y entiendo que le tomo la palabra en el sentido de que deben poner la casa en orden y poner la casa en orden no significa que a futuro no se restablezcan ese tipo de relación o de riqueza social que en todos modos le ha traído grandes consecuencias a la misma venezuela pero que lo manejó muy bien Maduro, en torno a, a, lo manejó muy bien, perdón, Maduro no, Chávez, Chávez, que en torno a Chávez se fue tejiendo esa comunidad que lo pensó Bolívar en la América Libre, pero ya hoy día esas teorías no prosperan en razón de que cada estado tiene sus propias realidades y pueden bien cohabitar o coexistir de forma equilibrada y con libertad de beneficios, pero justos. No se puede tener un estado pivote o un estado eh, pivote como aquí, que lo quieren convertir en el receptáculo el que reciba el problema y drama humano de Haití pero Venezuela ha sido el que ha cargado con las situaciones de falta de combustible que hemos tenido los dominicanos y muchas partes de, de América Latina Sí, eso es así, Francia. hay otro tema también con relación a, a Brasil muy delicado Bueno, muy delicado hay un congresista brasileño que se llama Daniel Silveira que propuso un proyecto humanitario y compensatorio. Él en su proyecto propone que todas las personas eh, que transgreden la ley que son eh, muertos en eventos Abatido. abatidos en asuntos de, de, de intercambio con los organismos de seguridad, que sus órganos se han puesto al servicio del programa de trasplantes de órganos. Esto ha tenido una reacción fuerte en Brasil porque dicen que pueden aparecer individuos interesados y pagarle a la policía para que ultimen uno que otro delincuente para tomarle entonces sus órganos. Y esto es un asunto muy delicado. ¿Por qué? porque se ve en la parte humanitaria lo que puede salvar una vida. Ahora, de la manera que lo propone, entonces podría ser que esté empeorando las cosas y que este, este modelo tan, tan bueno para salvar vida hecho de una manera responsable, se pierda, se dañe, se altere y entonces lo que vayas a causar es, una cacería. Una cacería. Eso es, Entonces, peligroso. es sumamente peligroso. Y eso tiene que estar íntimamente ligado a la voluntad del propio individuo. Del propio individuo. Si en mi... Por si, supuesto. Supon, en supongo, vida. supongo. <risa> si en mi actividad él haga una declaración, estando preso, un ejemplo, por un hecho cualquiera, usted se acoge a, cuando vaya a salir, que lo pongan en libertad, que se acoja a un compromiso diría yo, de no cometer más delito, pero si en el caso de que él lo cometa y en el proceso de cometer el delito es abatido, que él mismo firme, mis órganos pueden ser donados y ponerlo claro al oncológico, a la que sí o yo, a donde sea, pero digo yo, con voluntad también del individuo, no que cuando lo maten. Claro, así es. es es, es raro, pero es. pero es posible que eso traiga consigo una labor humanitaria importante y una concientización importante. Sí. Bueno, aquí en el ámbito nacional de República Dominicana, legisladores y alcaldes, al menos 10 y altos dirigentes PLDistas de Asua, la provincia de Asua, han pedido la reelección del presidente Danilo Medina. Fíjense, ellos lo justifican por estos datos que dan. 770 mil empleos en seis años, dice que ha creado eh, el gobierno, más de 1.500.000 dominicanos que han salido de la pobreza, la gente no se lo cree, pero siguen poniéndolo en los discursos, más de 240.000 tareas sembradas en la provincia, dicen estos legisladores, Puro, decir, entre estos, en los el principal legislador, el senador eh, Rafael Calderón, habla, eh, habló en nombre de todos ellos y 10 alcaldes al menos estuvieron presentes en esta actividad. Eh, representando el municipio de Santiago de Sánchez, de Guayabal, Guayabal, Juana Sánchez, de Estebanía, Antonio Soto de las Yayas, eh, entre otros. Además, estuvieron ahí regidores eh, vocales, la gobernadora Valquira Félix, Ahí estuvieron Todo muchos funcionarios pidiendo nuevamente la reelección. <ríe> claro, no sabiendo y violentando y dan, mandando el mal mensaje de que para qué entonces crean eh, y modifican la constitución y crean las leyes para luego ser violentadas y reformadas las veces que sea necesaria, no porque les convenga al pueblo, sino porque le convenga a Mira, intereses muy particulares de un sector. Ellos pueden hacer. Entonces, sí, eh, todos los, los shows que quieran sí. <ríe> podrán Mira. hacerlo. Yo le acepto todo eso, show, eso no hay problema. Lo grave de esto que venga de un sinvergüenza, perdón, de un sinvergüenza como de un senador, porque es una sinvergüenza del senador que es donde reside, donde reside la voluntad del pueblo cuando lo eligió a él para legislar y hacer las leyes. Pero no solo eso, es el vigilante constitucional primario, positivo. Debiera ser los verdaderos de la propia ley, pero también de la Constitución. debiera ser los verdaderos guardianes de la Constitución. Porque ¿Por yo siempre he dicho que la satisfacción de todo legislador debe ver sus leyes cumplidas. Y que haya un Estado social, democrático y de derecho, bien convencida la sociedad que la elige. La elige. Tenemos un contacto. Buenos no es días. posible que tú me digas a mí que un legislador se, se entusiasme tanto, sabiendo nosotros qué es lo que le está diciendo al presidente. Mándelo, que lo vamos a aprobar la reforma a la Constitución. Ya está listo. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Digan, de Venezuela, a ver cómo está la cosa para bueno, allá, a ver cómo está la cosa. Digan ciudadanos, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. La cosa, la cosa no está, en Venezuela no está, buena, está. No está bueno. 20 horas de apagones, 2 horas de luz, 20 horas Entonces, de apagones. Así es que está allá. En ese sentido, es lo grave, grave, grave, que sea un legislador que se aproveche de su cargo para producir desde ahí lo que él quiere que en todo caso es otra violación a, su, a la función pública y a la constitución, porque usted no puede legislar para su provecho. Usted ya se convierte en un legislador vedado, porque usted no puede votar cuando llegue, si es que llega al Congreso, una propuesta de ese tipo por el Poder Ejecutivo. Bueno. Es él, decir, él, él, él, si él, estamos claros en esto, eh, tenemos que entenderlo, pueblo. Él sufre de eso. Bueno, que él, se vende bien. Es un trepador. Además, no, él no es PLDista, él es PRDista. Bien, por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, en La Guasumas, municipios invaden terrenos privados. Una invasión de terreno. Ellos dicen que si... Aparece el título, ellos se van, dicen que hay más de 500, más de 500 familias Y ahí ustedes lo ven midiendo, esto de los años 70 se está dando aquí en San Francisco de Macorís Las invasiones de terreno, inclusive la parte alta de San Francisco de Macorís Y parte de casi todo lo que viste el valle, se hizo así también Y esto se está repitiendo en estos momentos la mayoría de La, los barrios creados así sí. de esa forma. Ahora, lo peor es que las autoridades lo permiten, que ellos entren, porque ya después que se estacionen, que construyen, entonces es más difícil sacarlo. Y luego vienen las otras Mira. necesidades que exigen, luz, agua, sistema de alcantarillado, todos los demás servicios que lo exigen y que el gobierno tiene que facilitar. Y el Estado ¿no? de Derecho que se rompe, si, este, si estos terrenos son propios, si son privados, se rompe el estado de derecho. Las autoridades tienen que proteger la privacidad. Claro. Ellos han vivido y toda el la derecho vida de tener su, su terreno. Y eso es una forma de robar, que, muy burda. Entendiendo que tú eso te vas a meter un sitio que no es Oye una cosa, eso, ellos han estado toda la vida entendiendo que esas son propiedades privadas. Que ahora surja este grupo. Entendiendo que no tiene título y si tienen título ellos se salen. No es no debe ser la regla. Porque entonces estamos creando un Estado totalmente distorsionado porque el derecho de propiedad es en el que se basa el Estado Dominicano. Es a partir de ahí. Entonces, después del 2010, en el 2015, se penaliza en la reforma del Código Procesal Penal esta actividad, y recuerdo que en la época de Domínguez Brito, la resolución 219 le indicaba a todos los ministerios públicos del país ser enérgico en la persecución del invasor y garantizar y se lo mandaba directo a los, a los, al abogado del Estado de cada lugar, que son los vigilantes, de la sociedad y del Estado en términos inmobiliarios. Esperamos que la autoridad no esté por ahí un político avieso detrás de estos grupos, entendiéndose que estamos a un año de elecciones, porque lo conocemos desde la época de Balaguer, que lo utilizan para campaña a través de la motivación y supuesta o detrás. de respaldo a que se vayan metiendo y no están creando un problema social grave porque son cinturones de miseria y en otros casos una venta burda de solares por los mismos primeros invasores. Con la misma forma irregular. Buenos días, vamos a recibir otro, otro contacto. Buenos días. Buenos días, días. Buen Buen día, día. A mi hermana. Buen día, Julio. Buen hola, bien. hola, Gracias. ¿qué tal? Buenos días. Mira, eh, Francis, tengo este tema para ti. Eh, qué bueno que tú tocaste ese tema porque es interesante, a mí me encanta. Pero, ¿qué sucede? El Estado comete un error grave. ¿Por qué? ¿Qué no saben que hay muchos invasores? Sí, hay muchos terratenientes, porque también debemos llamar de eso. Hay muchísimos, hay, no millones, sino miles de terratenientes que tienen miles y miles de tareas que son del Estado, que pertenecen al Estado, y hay muchísimas personas que pagan casa que no tienen ni siquiera donde hacer, por lo menos, exclusivamente, pero un centavo ¿Qué debería hacer el Estado? Vamos a hacer un operativo, porque por ejemplo, no nos vamos a poner aquí, se nos ve cuántas tierras que hay. Oye, yo tengo conocimiento que hay este un tarea que pertenecen al Estado, que la tienen terratenientes que tienen tierra en el país entero. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Bueno, vamos a hacer un operativo, vamos a ir dónde está esa tierra. ¿Qué se puede hacer? Vamos a hacer multiuso, vamos a hacer cancha, Vamos a, iglesia, vamos a hacer cosas que se benefician Ahí está la el problema, que el Estado no tiene cómo afrontar el tema habitacional ni de ni de cumplimiento siquiera mínimamente de la ley agraria. Terminamos, Carlos, sí. Oye, mira qué sucede, aunque el Estado no lo tiene, pero Francis, yo pago casa... Y si, por ejemplo, el Estado me da un, un terreno donde es una casita, yo puedo ver lo que trabajo aquí y, y ahorrar y haciéndola. ¿eh? Yo, no, yo no tengo donde vivir, porque pues, ¿tú, tú sabes lo que me pasó a mí. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el problema que aquí hay, Se venden los políticos, se venden, las autoridades se venden, sabiendo que, de que tienen. De que no tiene el documento, que eso pertenece al Estado. Entonces, ahí que está problema. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, Juan Carlos. Recuérdate que estamos partiendo de la idea de que ellos creen que no tiene. Que no tiene. Que no tiene que pero tiene pero que han tiene permanecido alejados de la tierra y la tierra conservada ahí porque el individuo, el dueño, está en Nueva York. Eso no le da derecho a nada. Ahora bien, las leyes agrarias son claras. Y eso deben aplicarlo, el Estado ciertamente tiene que aplicarlo Y ciertamente hay terratenientes que poseen tierra Que no es de su familia ni la han adquirido de forma lícita Más que por vía política y de dinero Por fuerza Y lo correcto sería, no es la casa Porque el tema de la tierra es para que el campesino trabaje Produzca la tierra y de ahí viva Pero también produzca para que otros coman ese es el sentir, es un tema bellísimo, social y del Estado. Ahora, esa vagabundería hay que corregirla, Debe porque aquí hay políticos que se aquí hay políticos que se están aprovechando y se aprovechan de eso cada vez que hay una campaña. Uh -huh. Empezaron a un año. Y lo envían. Y lo motorizan garantizando que él le va a garantizar que ellos se van a poder... Sí. Tener un pedacito de tierra y ya tienen los votos. Cuando saben sí. que es mentira, que, que no debe ser así. Lo peor de todo esto también, el, hay un, un elemento fundamental. O sea, ¿qué podemos esperar de una gente que se introduce en un terreno ilegal, con título o sin título? ¿Qué mensaje le está mandando a sus hijos, a sus familiares? De coger las cosas a lo fácil, de adueñarse de cosas sin ser suyas. Debemos revisarlo, porque como que los seres andamos humanos Pero lo grave pero, de esto muy, también es que cuando tú ves estos barrios que han sido raptados, han sido ocupados de forma ilegal, las casas que ahí se han construido, señores, sin título, el que hace una casa de 3 y 4 niveles tiene caramba cómo pagar mil, un millón de pesos para pagar un terreno. Bueno, claro que claro. Sí, claro. Y no hacer una inversión en el aire... Así. Todo lo que está frente a la Olimpia, que es el barrio, eh, eh, cuando empezaron a robárselo, eso está lleno de casas, pero ninguno tiene título. Y vayan a ver las casas. Bueno, recordarles a ustedes que L.I.R. Comercial te lo ponemos fácil. Lo que tú estabas buscando para tu hogar, eso que necesitas, que tu familia merece y que les hace falta encontrar en L.I.R. Comercial. Al mejor precio, con la mayor variedad de en artículos del hogar. Y lo mejor es que te los llevas sin complicaciones ni muchos papeleos. Porque con nuestro crédito directo de tú a tú, te lo ponemos fácil. Tienes 24 meses para pagar y hasta sin inicial. Solo en LIR Comercial, donde todos califican. Bueno, en el WhatsApp, Irka Rodríguez nos dice, buenos días mis amores. Yo soy de opinión el de la ciudadanía que le montó el espionaje a la magistrada Miriam Germán de modo espontáneo, que sea nombrada como jefa de DNI y se beneficiaría del país. Si eso lo hizo <risa> sin que le pagaran, ella solita. Imagínese qué haría con un sueldo y con un equipo humano y tecnológico. Buenos días, feliz día para ti también. Yo estoy de acuerdo contigo 100%, vamos claro. a nombrarla, vamos a hacer una, una actividad, un reclamo sí. al gobierno para que nombre a esa ciudadana honorable como directora del DNI para que haya resultados en la investigación así rápido. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y nos place recibir aquí nueva vez en nuestra casita y ahora con las intenciones de llegar a la Alcaldía de San Francisco de Macorís como alcalde, porque ya ha trabajado en varias, en varias unidades y varias áreas importantes de la Alcaldía. Julio Lizardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido Logan, como le conoce eh, todo el Feliz mundo. de estar con ustedes. Tres amigos. Francis es compañero como regidor Julio compañero del partido y Raquel que es la que embellece este programa no te equivoques no solamente <ríe> embellece <ríe> eh, Julio y, no y mucha capacidad Julio interesante eh, tu posición de participar como candidato a la alcaldía por San Francisco de Macorís aunque nos sorprendió realmente ¿Qué te motiva y si realmente en este esquema político tú encuentras el espacio o lo estás haciendo? Mira, eh, eh, muy atinada pregunta. Lo primero es eh, que quiero expresarle a la ciudad de San Francisco de Macorís que hace unos días, fue el miércoles pasado, nosotros hicimos una rueda de prensa. La rueda de prensa más que todo era... Eh, eh, para informarle a la prensa, para que la prensa le informara eh, vía sus programas televisivos, radiales y escritos a la ciudadanía de nuestras intenciones de salir a consultar las bases de la ciudad, de la sociedad, del comercio, el empresariado la, el sector religioso, no solo la iglesia católica sino todo el sector religioso y todos los diferentes sectores que componen eh, nuestra ciudad de San Francisco de Macorís y nuestro partido en la rueda de prensa eh, hubo una información porque en verdad la intención es, siempre ha sido esa, eh, eh, de aspirar a la alcaldía. Y nosotros como una persona transparente, la prensa eh, no cuestionó que a qué aspirábamos. Y yo como siempre he sido sincero, eh, expresé esa parte, que nosotros eh, aspirábamos a la alcaldía eh, si la sociedad y el partido lo entendía, que nosotros teníamos el nivel y la capacidad para administrar la cosa pública, para administrar la institución que se llama Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Casualmente en esa rueda de prensa yo hablé un poco, resumen muy, muy eh, condensado, eh, sintetizado, del, de quiénes somos nosotros. O sea, porque muchas veces eh, eh, vemos una persona que viene eh, con recursos, nadie lo conoce, y se impone a base de, de dinero. A Entonces, si es si es por potes romo y picapollo, yo mejor me quito, porque al final de cuentas, al final de cuentas, yo nunca he hecho negocios en ningún, en ningún sitio que he estado. Nosotros en eh, 98 2000 participamos en la alcaldía de ng de la Rosa, de la mano de Rafael Santos Capellán, una persona con mucha capacidad. Y cosas que yo en estos días le he dicho que nadie la sabía, bueno muy poca, tal vez mi, mi mamá, mi familia tal vez. Con 19 años cuando se gana, yo acabando de cumplirlo, eh, el ingeniero que se lo agradezco, yo aprendí muchísimo, todo lo que yo soy se lo debo a Capellán. Eh, mi padre se murió a los 10 años y prácticamente Capellán fue mi otro padre y Capellán me recuerdo como ahora y que Dios lo tenga en la gloria. Eh, me expresó y me dijo, mira, el 16 de agosto espérame en el ayuntamiento yo estuve ahí a las 8 de la mañana con 2.000 compañeros eh, igual que 2.000 compañeros y me dijo, mira, yo necesito que tú me hagas un, tra un trabajo yo necesito que tú me organices el departamento de tránsito, yo con 19 años estudiante de ingeniería, me recuerdo como ahora que el encargado de, del departamento de tránsito era Juan José Bello que era profesor mío en ese momento casualmente, pero quien compraba la pintura era yo donde Luis Antigua, en la Casa del Pintor, quien transportaba a los, a los, eh, a los eh, pintores para señalizar, era en la camioneta mía y ni me la pagaba. Y yo duré en ese proceso algunos dos o tres meses hasta que se organizó el departamento y de ahí pasamos a otras funciones hasta llegar a un punto en que nosotros no trabajábamos directamente, entonces éramos asalariados del ayuntamiento porque nosotros teníamos un vivero en ese tiempo y nosotros, le, en el caso mío personal, lo que hacíamos era que le sembrábamos casualmente el Parque de los Mártires, fue uno de, de los trabajos que nosotros hicimos, la Avenida Libertad, y varios eh, trabajos que se hicieron en la sindicatura de Siquio Permítanos de la Rosa. unos segunditos para que entre doña Felicia con el tema. Ah, pero claro, para para claro, en esta, claro, claro y, que y resumimos, entonces empiezas a los 19 años. Entonces, ¿Cuánto? Buenos días, ¿En cu ¿a cuántos departamentos ha participado, ha trabajado? ¿Fuiste eh, regidor también? ¿Y Trabajé desde... en el gobierno de Hipólito Mejía cuatro años, eh, también eh, como inspector de, de obra del Estado, que hicimos una labor encomiable, eh, sí. eh, porque el encargado siempre, Manuel, el ingeniero, siempre nos expresaba que nosotros éramos las personas que más trabajábamos, casualmente, siendo tal vez la que más relaciones tenía en el departamento el primero cuando nos nombraron, cuando a mí me nombraron estaba la secretaria y yo y el encargado. inspectoría después de eso, eh, ¿qué etapa pasaste? Des, después, eh, bueno, antes de eso ya en la parte política, y uh -huh. la parte eh, también hemos trabajado en la parte privada, pero en la parte política nosotros iniciamos a los 18 años de que yo sé cédula, yo hice un comité de base como, como el primer peldaño que debe de hacer cualquier dirigente para apoyar a Siquio, a la, a la sindicatura. Después, en el 2009, antes de la campaña de, de, del 2000, nosotros creamos un grupo que se llamaba Nueva Proyección con Hipólito, por solicitud en ese momento de Luis Ernesto Camilo y de Siquio Enés de la Rosa, porque había una falta de liderazgo joven que se involucrara en la parte social y el Partido Reformista en ese, en ese tiempo tenía mucha presencia. Y de ahí pasamos en el 2002 a nosotros por orden directa, cosa que también no la saben muchas personas, eh, a Salcedo, nosotros fuimos a hacer campaña por orden directa del ingeniero Nani Salazar, porque Hernani era el jefe de campaña de Salcedo y, no, y, no, y a un grupo de ingenieros y, de, y en ese momento yo todavía no me había graduado nos mandaron a hacer un levantamiento y a hacer un trabajo eh, social y también desde el mismo estado, eh, en el cual nosotros entregamos la provincia Ganada y en el 2006 apoyamos a Luis Ernesto, diputado más votado en, eh, y, y teníamos un movimiento también en ese momento En el 2008 coordinamos Julio, la, la, la juventud a nivel provincial Julio, Me preocupa o sea, algo, tú digamos, eres del PRM Sí, ah, yo soy del PRM En la forma que te referiste a Siquio y a Luis Ernesto Fue en la misma forma que se refirió Ángel Armanzi Ahora está en el PRD No, no, mira, mira, vamos a poner esto claro Yo nací en el PRD ya. como Fulvio pero literalmente yo nací en Como todos los PRD todo lo PRM O sea, yo nací <risa> Se en el PRD, de en un gobierno de don Antonio Guzmán, mi papá teniendo 28 años y siendo funcionario del, del Estado, y de, y de la confianza, de la entera confianza del, del, del difunto don Antonio Guzmán Fernández. Vamos, vamos a estar claros en esa parte. Ingeniero. Ahora, nosotros, nosotros, no, no, no, mira, yo siempre le digo a la gente, voy a poner esta tasa, que me graben, sí. que me graben, si yo algún día osara, osara doblegarme al Estado, porque el que se va al PRD simplemente se doblega al Estado. El PRD simplemente ahora mismo es, son unas siglas engañosas para traer la miel del poder que trae y se dobleguen las personas. Y lo que andan es haciendo, haciendo negocios, partido pequeño para hacer negocios. Ingeniero. Prefiero dejar la política. A temprana edad, tranquilo, sí, sí. yo nunca he vivido de la política. Ni quiero hacer negocios tampoco, nunca lo he hecho. Ingeniero, en el asunto Dígame, de sus aspiraciones a la alcaldía Julio. de San Francisco de Macorís, ¿qué puede esperar el pueblo de San Francisco de Macorís que usted le ofrezca para su candidatura Bueno, mira, lo primero es, nosotros valoramos eh, en muchos puntos el trabajo que ha venido haciendo la alcaldía de San Francisco de Macorís. El alcalde actual. Pero yo entiendo... Porque cada quien tiene una visión diferente. O sea, yo entiendo que para que aquí se han hecho muchas cosas eh, en la marcha. O sea, eh, eh, eh, pasamos por un sitio y vemos algo malo y al otro día le estamos metiendo mano para que entienda la ciudadanía. Sí, protocolo, yo creo formalismo. mucho en la planificación. Yo creo mucho en que tú tienes que invertir en la parte técnica profesional en cada área determinada. Yo soy ingeniero civil y yo di carretera 1 y carretera 2 y pavimento y de planificación, ¿soy yo un técnico en tránsito? No, entonces hay que buscar a esa persona para que, que se haga la inversión requerida, porque eso tiene un costo, o sea, una persona que haya estudiado y que se haya preparado en esa área determinada, tiene un costo. Entonces, vamos a organizar y a planificar el tránsito vehicular para los próximos 30 años, no para la próxima semana. Yo creo mucho en que si hay un coquero vendiendo agua, y tiene 30 años, y está mal ubicado, vamos a hablar con él, vamos a crear el corredor saludable, y vamos a poner casillas en, en sitios determinados donde ellos puedan vender, no donde quieran, y que se vendan frutas y cocos, y que la gente diga, en tal sitio venden ahí 10 coqueros y, y 20 fruteros. Yo estoy poniendo un ejemplo, o sea, ejemplo palpable, porque uno vive aquí en San Francisco. Eh, eh, eh, cuando nosotros no, no eh, renunciamos que renunciamos y quiero, y quiero dar esta noticia formal porque yo creo que la gente tiene que ser coherente en la vida nosotros renunciamos y varios de, lo, de, la, de los puntos que me hicieron renunciar era porque la misma ley que nos rige a nosotros como municipio, como ayuntamiento en el artículo 38 párrafo 1, literal y qué, qué expresa ese, ese, ese artículo que los funcionarios y empleados no pueden aspirar a un cargo y nosotros ahí vemos muchos empleados que están aspirando a cargos electivos pero por, entonces nosotros como pero partido moderno como ¿eh? partido moderno como partido moderno nosotros tenemos que ser coherentes en verdad? el discurso y en el accionar nosotros no podemos exigirle a que un ministro de, de una institución a nivel gubernamental no pueda aspirar y que nosotros, en el gobierno local, que es el gobierno de nosotros como partido y como ciudad, nosotros permitir que una persona, y se lo dice una persona, que muchos cuando iba a renunciar, le dijeron, no renuncie, porque tú tienes esa es tu, tu plataforma. Yo manejaba, era el que manejaba más personal, pero en la vida, yo creo en la vida que tú tienes que ser coherente con lo que dices y con lo que Ingeniero, haces. Ingeniero, indudablemente usted valora, en parte, lo ha dicho así, a la gestión de Alex Díaz como actual alcalde en San Francisco de Macorís, pero no salió contento de la alcaldía, indudablemente, eso queda bastante claro, y ahora dice y justifica que es una razón para poder aspirar, pero no fue lo que dijo en principio, usted habló de irregularidades y de no estar de acuerdo con lo mal hecho, entonces... ¿Le conviene esta plataforma realmente ahora para aspirar? ¿Por qué? ¿Por qué decide aspirar alcalde y por qué no a otra Bueno, posición? mira, eh, yo lo voy a decir, no me recuerdo el apellido, eh, yo nací en San Francisco. Voy a, estoy diciendo cosas que yo nunca he hablado. Eh, yo nací en San Francisco de Macorís, casualmente, como dije, en, el, en un gobierno del antiguo PRD. Y eh, nosotros nos fuimos a la capital bien jovencito. Yo volví a San Francisco a los 16 años y yo en, a los 17 años tuve una novia que se llamaba Angie, no me recuerdo el apellido, ella es doctora. Uh -huh. Y ella me preguntó en, en ese momento, yo tenía 17 en, años, no, desnudando. no, estoy expresando cosas porque yo siempre he tenido esa parte. Eh, yo le, Ella me, me dijo, ¿a ti te gusta la política? Porque me veía siempre muy... Y yo le dije, mira, yo tengo meses, yo tenía como un año viviendo aquí, algo así. Si tú quieras hacer una apuesta simbólica de 100 pesos, yo algún momento seré alcalde de San Francisco mm. de Macorís. Cuando gané la regiduría le dije, voy caminando. La vi una vez y le dije, voy caminando. Cuando aspiré a regidor, saqué 5 mil votos. Aquí hay diputados que sacaron menos que eso y son diputados hoy. Eh, yo, nosotros nos sentimos... Nos sentimos con la preparación, la determinación, con la fuerza, la voluntad, con la capacidad adquirida a través del tiempo, aunque no somos de mucha edad, tenemos 39 años, pero tenemos, casi, tenemos, casi, oh. 11, tenemos casi 11 años de experiencia municipalista, directa, 11. en diferentes áreas, y yo me siento con la determinación de que tengo mucho que aportar. ¿Pero cuál es, la, cuál es la razón de ser principal? ¿Qué es lo que quiere transformar ahí dentro? Porque sabemos que hay problemas, muchos, no solo aquí en San Francisco, en el país, pero ¿cuál es la razón que te motiva a querer ser alcalde? Bueno, mira, lo primero es, nosotros somos de aquí del municipio y yo y nosotros queremos que la cosa marche. Cuando yo, ¿Pero ahora marcha? Bueno, hay cosas que no marchan ah, bien, vamos a hablar claro. O sea, eh, hay muchos puntos que son defendibles. Hay, hay, hay, eh, yo creo que el alcalde de ha rompido, ha, ha roto, rompiste, sí. ese término, ha roto un esquema de, tradicional, pero hay situaciones... Que yo no la comparto, un asunto de visión, o sea, yo lo expresé y lo mantengo, o sea, no es posible que una pala tenga un año y pico por, y en ese momento era por 100 mil pesos, o sea, yo creo en que, y más yo como ingeniero. Bueno, un, eh, bien, yo de, creo, un yo bien, creo bien de 12 en que, millones de pesos. Eh, yo creo que el ayuntamiento tiene que tener un equipo a la disposición de la ciudadanía los 365 días del año para que vaya trabajando en conjunto con esos presidentes de, de Junta de Vecinos que son los alcaldes de sus zonas, que, les exige, que a ellos les exigen. Y nosotros como institución debemos de servirle a ellos. Y nosotros tenemos una plataforma ideal, eh, tenemos una ciudad que está en desarrollo, una ciudad que está en progreso, una ciudad que nosotros cuando eh, eh, analizamos que hay un... un en eh, eh, eh, una feria inmobiliaria una feria de vehículos San, no. San Francisco de Macorís mayormente es la sí. primera es o la en segunda enero. que más venden es ya, ya, no hay tan, o sea. ya no tenemos tanto tiempo pero sé que usted va a tener la oportunidad o tendremos la oportunidad de conversar más profundamente ¿se puede transformar San Francisco de Macorís partiendo de la conciencia del presupuesto que tenemos y de lo que recibimos propio. Bueno, mira, eh, con esa parte, que hay una ley que, has, que fue aprobada en el gobierno de Hipólito y ha sido de una manera... Eh, Apenas Porque el gobierno el el, go, este año lo no único es que está dando un 2%. Es un menos de un 3%. El gobierno quiere ayuntamientos pequeños para doblegarlo. Y muchos alcaldes casualmente caen en esa, do, en, en, en esa parte. Para poder que le falten y hacer algunas cosas en común. Pero ya tenemos... Ahora, yo creo Dominicana mucho, Limpia oye, que está queriendo hacer una vez de alcaldía. Yo creo, yo creo mucho, creo mucho en que un buen administrador eh, se maneja con lo que tiene. Ah, bueno. O sea, eh, yo entiendo, yo entiendo que lo que debemos de ser equitativo, no podemos tener dinero para una cosa, y para otra que fue su renuncia gracias Julio César Lizardo gracias por haber estado no, con nosotros él, él aspira precandidato al interno por supuesto de su partido primero tiene que echar el pleito ahí dentro porque hay otros candidatos claro, claro que sí. ¿cuáles son nosotros realmente? bueno eh, hasta ahora mismo eh, el único que yo he visto que ha aspirado que, ma eh, de manera tal vez un poco informal es eh, un joven talentoso que se llama Brian Lee Brian. y eh, se han escuchado rumores. Una de las partes que a nosotros nos forzamos es porque en todos los sitios nosotros nos decían que aspiráramos a alcaldía, al alcalde. Y casualmente en estos días estuvo Paliza, el presidente del partido, y a Franklin Romero, eh, el diputado, le preguntaron que aspirara a la alcaldía, que no teníamos candidato. Y él que ya lo había dicho anteriormente dijo ustedes tienen el mejor candidato alcalde ustedes tienen a Julio César Lizal, Ah, y ya te señaló bueno Entonces, gracias eh, eh, nosotros <risa> creemos que nos sentimos con la capacidad necesaria y el alcalde se va eh, a bueno eh, eh, él ha dicho que no, pero yo puedo decir que yo lo apoyé a él, yo creo que él puede apoyarme a mí. Ajá, muy ah, muy bien. Bueno. Gracias, a Julio César Lizardo, gracias por haber estado con nosotros. Precandidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana desde aquí, mandarle un abrazo bien grande y nuestras oraciones continúan para que se restaure la salud del padre de nuestra hermana Nilcia Gramonte, hermana de, de Maús, que en el día de ayer fue sometido el padre a una cirugía eh, muy delicada. Nos se está recuperando a ese y a esa, eh, palabras. Así es, se está recuperando. Necesitamos más oraciones. Por supuesto, confiar en. Y en Dios de que se, la salud vuelva a él se recupere. Así que todos estamos en oración en ese sentido. Y yo recordarles a todas las damas que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements es tienda de vestidos aquí en San Francisco de Macorís y en Santo Domingo. Aquí en San Francisco, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos en el teléfono WhatsApp 809-841-9955 en Santo Domingo. 809-952-2150, realizamos servicio a domicilio y entregamos inmediatamente, así es que pase por Adasa Elements o llámenos para hacerle llegar su pedido, porque tenemos sites de todos los tipos y por supuesto atuendos para cada ocasión, para que esté bien puesta, bien regia, como siempre le digo, Adasa Elements, haga como yo, salga corriendo a buscar su vestido para ese evento especial que tiene, eh, de fiesta, de acti actividad, de trabajo, compartir, todos los atuendos están ahí en Adasa Elements, tienda de vestidos. Y si quieres verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, las mejores marcas internacionales en lente, profesionales nacionales e internacionales, atención exquisitas, monturas de todos los colores para que usted se vea bien y también cuide su vista, se acomodan a su contorno facial y le hacen ver bella en Óptica Máxima Visión, análisis de la vista gratis. Usted consigue todos nuestros servicios en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza le recuerda que ya no tiene que salir de la guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado irrepleto y por departamento. Allí usted encuentra área de cuidado personal, eh, enlatados frescos, delicatessen, licores, todo de Telenor para que haga sus actividades de nuestra empresa, electrodomésticos, juguetería, escolares, restaurante, en fin, todo. Ya sabe, Supermercado Almanzar, calle 30, eh, principal 34 a las Guaranas, y recuerde que aceptamos tarjetas Solidaridad, y tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, en el WhatsApp se escribe Diógenes Rodríguez desde Santo Domingo, manda esta foto, la mente clara y alerta, así que muchas gracias por ese mensaje que corre en las redes sociales, Virginia de la Urbanización Castellanas, acá en San Francisco de Macorís, escribe, buenos días, entiendo por qué las autoridades no toman carta en el asunto en el tema de las invasiones de terrenos, pues pienso que lo hacen porque a ellos les deja beneficios, yo he sido una víctima de esos procesos para recuperar tierra, salen carísimos, largos y tediosos, donde luego esas gentes hacen papeles de abogado y les hacen la vida imposible a uno, teniendo su título de propiedad. Ahí Así está, es. nos hace un recuento, una persona víctima de ese proceso. Ahí está, bueno. Eso tiene sus bemoles, ciertamente, claro. que no es posible... Que uno lo pueda. Para algunos es un negocio sí. redondo. Sí. claro, eso sí. Hay muchos que viven de eso. Así. Bueno, eso es así. llegó el tiempo del de tema tiempo. central de Francis Rodríguez. Adelante. Bueno, Francis. gracias. De gracias, Raquel Fulvio, amables televidentes. Eh, quiero abordar en principio como forma de llamar la atención de la situación que el país está viviendo producto de los efectos de, del niño. <coughs> Sobre todo en, en el proceso de sequía que ya en diciembre del año pasado venía acusando una preocupante cifra en la zona sur y noroeste del país. Que hoy, por datos, solo dos de las 34 presas que tienen, tienen agua suficiente, afirman las autoridades, oíganme esto, solo dos. Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención en el orden de la accesibilidad o de tener agua como ciudadano en un estado. Que más interesante es que ya las Naciones Unidas hace tiempo lo tiene como un recurso de derechos humanos y que nosotros en el país a la raíz de la reforma, se le pone impo capital importancia a los recursos naturales y aquellos no renovables como el agua. Porque aunque existen proyectos brasileños muy interesantes, traídos al país en un momento por Pelegrín Castillo siendo diputado, que le llaman esos proyectos sembrando agua limpia y potable, pero no todos estamos capacitados, teniendo, a pesar de tener nosotros una infraestructura eh, como territorio muy propicia, tierras muy bondadosas para producir y establecer criterios a futuro de tener agua. También nosotros sabemos que hemos escuchado por años que el pleito de, del petróleo hoy ya no será pleito, más bien será el agua el, pro, el problema. Y hay personas que teniendo esa visión han cultivado agua y tienen quizás reservas de agua importantísimas de forma privada siendo el Estado el garante del acceso, de la oportunidad de que el ser humano o el ciudadano tenga acceso al agua. Para hacerte un aporte, quiero sí. que por favor el máster nos pinche el, la foto que acabo de mandar, la ha publicado el periódico El Día en el Día de Hoy, y justo tiene el mapa de República Dominicana y la situación del, de, la, de, la, de lo caliente que está el país y los resultados. Mira las estadísticas que comparte. El desperdicio del agua, ¿en qué nivel está reportando 45, 45% de agua se desperdicia en sectores agrícolas. Mira. Ustedes recuerdan que nosotros aquí llevamos un, un, un reportaje de Villatapia, del diputado eh, Rosario, Isidro Rosario Isidro Rosario, quien de forma irresponsable extraía el agua más allá de la que le da las propias autoridades de la provincia de Duarte para regar las, de, de, las tierras, de, las de las tierras. Él personales. lo hacía por encima. Sí, abusando de la autoridad. Y de y cada bien, 10 litros de, se pierden 6.5, es decir, de cada aprovechamos, de agua. aprovechamos apenas 3, sí, 3.5. Otro dato interesante es que 77% sí. del agua subterránea proviene de las lluvias o filtraciones de las cauces flu fluviales el 15% de retorno de filtraciones de agua de riego y el 8% de conexiones de zonas contiguas, extensión del mar. Miren el mapa, lo peligroso que está haciendo. Ahí está. Miren el color naranja y los amarillos y, y, y lo rojo. los rojos. Los lo rojos, rojo es... entre menos 60 a 100, valores sí, negativos. Negativo, el total. naranja entre 40 a 60, o sea, el país entero casi está en negativo. El amarillo está entre 1 y 10, que está un poco más más suave y el verde sería lo ideal, pero miren, ahí no hay. Ahí no hay. No hay nada. No tenemos ni una O sea, una que estamos franja. en una situación de gravedad. Qué, impo qué importante es atender esto, para que cada uno desde nuestros hogares y en nuestras actividades hagamos conciencia y de nos detengamos al momento de, de usar el recurso agua. Y hay una parte que debe ser llamada de atención, que sabemos Entonces. que las compañías que realizan la labor de purificación, que ciertamente han venido haciendo un trabajo encomiable en favor de la sociedad porque el Estado no ha podido proveer el agua potable realmente para consumo humano, lo han venido a resolver estas empresas de venta de agua en San Francisco de Macorís y en el país. Pero a ellos también llamarle la atención, porque hay muchos de ellos que no se circunscriben a su negocio propio de purificación y de venta de agua, sino que también extraen del subsuelo que no le pertenece y que debe ser el control del Estado, en desmedro de riachuelos, de afluentes, de agua y de corrientes subterráneas, y lo venden al granel en camiones. A eso hay que llamarle la atención también. Pero vuelvo y repito, realizan una labor en la purificación muy apropiada y muy correcta, y que nos beneficia como ciudadanos porque podemos obtener, comprándola, agua purificada. No así apoyaría que ellos también exploten el agua del subsuelo sin ningún tipo de control, como si fueran propietarios del pozo, porque el Estado y la ley es clara. Ojo con eso a las autoridades. Ojo con eso, porque estaríamos en, una, en un llamado de doble moral y de, y de esconder la realidad donde se desperdicia la mayor cantidad de agua y donde se malusa <coughs> y se explota de forma irregular el agua de todos. ¿Mm? A los camiones que se dedican a la, al transporte de agua desde la planta, ellos hacen una labor porque el propio Estado no ha logrado combinar la reserva y la distribución quedando comunidades y lugares sin acceso al agua, que es un derecho fundamental. Yo estoy haciendo un escrito sobre esto porque lo voy a presentar como trabajo. Sobre derechos fundamentales y nadie piensa en el agua como un derecho exigible como ciudadano al propio Estado. Y sí es exigible. Y el Estado dice que me lo garantiza. Pues pongamos la casa en orden para que tengamos una distribución más equitativa y más real no que el que tiene el poder económico y maneja las aguas para fines de purificación también maneje las aguas de Aranel para venderlas por camiones. Él mismo. Eso no. Eso es un abuso. Y vuelvo y repito. El camión o los camioneros que se dedican a transportar agua hacia lugares cuando se necesita de él, ellos hacen una labor. Ellos hacen una labor. Lo que quiero es que el Estado sea más responsable y ponga las correcciones del lugar y cierre esos pozos y tenga dominio de los pozos que no son privados. Y si lo usan para purificación que sea exclusivamente para purificación, porque ahí entonces estamos en desbalance. Por último, le dejo ese comentario para que hagamos conciencia y racionalicemos el uso del agua, suspender las, las lavadas de calzada para demostrar que son más limpios que todos los ciudadanos del país. Lavar los vehículos en el frente. Lavar los vehículos cada vez que quieren un pantaloncito corto su carro. La llave abierta. Ahí. La llave abierta. Eso, sea, eso debieran de, de ponerle una multa al que lo haga en momento de crisis. Claro. En momento de crisis. Lamento que se vaya a afectar los car wash. ¿Por qué? Porque precisamente, aunque nos dan un servicio pero hay momentos en que el servicio tiene que ser racionalizado. ¿Se entiende, verdad? Claro. No es en contra de, Es porque tenemos una crisis y así lo plantea el mapa. Pues miren... Se da grima ese mapa. En el ámbito político nacional continúa... El Consejo Nacional de la Magistratura, <coughs> salud, salud. En la procura de evaluar jueces o aspirantes a jueces de la Suprema. Y a raíz a raíz de el último episodio del lunes pasado ayer hicieron ocho días, del procurador Jean Alain, la verdad que dejó entollado todo lo que debió ser una oportunidad, como he dicho, de ver funcionar apegado al orden constitucional y legal a ese importante órgano compuesto por el presidente de la república quien preside ese importante órgano el presidente de la suprema el presidente del senado, el presidente de la cámara y los diputados y senadores contrarios al orden oficialista. Ya hoy, ya hoy ha perdido efectividad dicho órgano por habérsele permitido insertar un ingrediente nocivo a ese órgano como lo hiciera el propio Procurador General de la República que no ha podido levantar cabeza y lo último que pudo fue irse a Estados Unidos a supuestamente reunirse con su homólogo, porque él es un ducho investigador. Pero después que hicieron la rueda de prensa, reconociendo los valores que tiene la jueza Miriam Germán y negando que ellos hayan tenido interés en investigar, que fue un número, pero sin el nombre. Mm, claro. Y hoy sale a relucir que hay... Mil y pico de celulares pinchados 17 mil Dieci, Perdón, 17 mil, mil celulares. Pinchados en el más. país Qué práctica, ¿eh? qué, bonito. qué bonito Rompiendo todo el esquema legal A donde se debe de construir una conciencia nacional Y donde se debe de construir un esquema Verdaderamente confiable Lo han echado por la borda y yo estoy con Miriam Germán y tú Raquel. Claro que sí. Y tú Fulvio. Nosotros rato. la propusimos desde, desde, desde como partido principio. también. Mira, no, 18 mil teléfonos pinchados son. ¡Qué burdo! Pero solamente ejercicio Santo están, Domino, están haciendo Solo, solo es el, el Distrito Nacional Santo Domingo. Claro que sí. Yo país. lo que quiero que me respeten <risa> mis derechos, los de tuyo, los el de Fulvio, lo de los de está ustedes pinchado. que me están yo viendo. Lo, lo Porque de esa forma, nuestros derechos estarán en manos de estos burdos. Gracias Francis. Cualquiera puede hacer un expediente en este país Gracias Francis, vamos a contratar a la señora, a la ciudadana A la espionaje sí, Para bien? que dirija el DNI y haya resultados En el WhatsApp quiero compartir esta invitación Por favor, vamos a presentarla, ahí está Es un conversatorio sobre los derechos de la mujer en ocasión al natalicio de Minerva Mirabal, la invitada especial es Jenny Berenice Reynoso. Este próximo viernes 15 de marzo, la Casa Museo Hermanas Mirabal en la carretera Salcedo Tenares, kilómetro 5, a las 10 de la mañana, invita a la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, la ONG, el Centro Jurídico para la Mujer, Centro de Atención a la Víctima y el Museo Hermanas Mirabal. Nos vamos a una breve pausa, gracias Francis por tu reflexión gracias. y volvemos de una vez con los minutos finales. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, ya nos resta solo agradecerle su fidelidad, su compañía, esperando contar con ella mañana en la próxima entrega. Recuerden, de 7 a 9 de la mañana por aquí, por el canal 10 de Telenor. Hasta la próxima. Feliz día a todos y reservar el agua. <risa> Hay alguien que nunca se da por vencido.